psicodélicas En un minuto me introduzco para después predicar. Esta letra tan sencilla que muchos van a captar. Hago rolas para la raza, para tu abuela y tu papá. Tú pareces comediante con tu letra anormal. Animal, no estás viendo que llegó la mera punta. Ya llegó la SMRuego, llegó la URA. De la junta y ha topado a dos cabrones. No me engañan con la pinta de maleantes. Un cobarde, Lo he notado en su mirada. En mi pueblo somos hombres, no andamos con tus mamadas. Ya bajense de su nube, salgan de su cuento de hadas. No me asustan amenazas de pendejos que esperabas. El chofer, soy de la micro, pues los bajo en la parada. Y se la van a tragar, siéntate, te vio cansado. La vida da muchas vueltas, yo también he tropezado. Tengo huevos, yo lo acepto. Que a veces he fracasado, pero Salgo de ese pozo y varios quedan amarrados No sales para nadie, quieres venir a contar Esa gorra de chapete no me piensa intimidar Esas gafas son de mosca, las usas para ocultar El terror que hay en tus ojos cuando me miras pasar